Hoy acá podemos ver la minuta, agradecerles, es lo, lo primero que nos sale, estamos muy felices, somos una banda de rock jujeña que toca hace 10 años y recibir estos reconocimientos es la verdad muy importante. ¿Quiénes integran la banda? Lo tengo acá mi compañero Malcu en guitarra y un saludo también para Franco, Tarifa en bajo, Emanuel Cruz en guitarra, eh, Rulo le decimos al, al baterista, José, bueno somos un equipo de más de 10 personas, músicos y personas que trabajan por fuera de, del escenario. Así que un saludo para ellos, que también este premio, por supuesto, es para todos ellos. ¿Esto significa, digamos, incentivar la cultura? Tal cual, sí. Y como comentaba, me salió, bueno, premio, es una minuta. Eh, es incentivar al rock jujeño, venimos hace más de 10 años tocando, eh, y somos parte de la cultura jujeña, así que el reconocimiento este significa mucho para nosotros. Hemos reconocido eh, a esta eh, banda que viene trabajando hace muchos años, la banda Ningún Dios, y que eh, ha tenido esta presentación de su disco, eh, Turmalina, eh, que es eh, realmente una culminación muy importante de distintos procesos creativos, eh, por eso eh, se ha reconocido ese trabajo, la edición, de ese disco, eh, para que contribuya también en términos de, de difusión al trabajo que vienen haciendo y a proyectos muy importantes que tiene la banda a futuro. Es importante incentivar este tipo de actividades. Así es, el rock es parte de nuestras expresiones culturales en una ciudad intercultural como la de San Salvador de Jujuy, la cultura urbana, y la música y particularmente el rock están presentes y debemos contribuir a su visibilización y a su difusión.